En este mercado que tenemos representado en pantalla, podemos observar que la cantidad de equilibrio es 1000 y el precio de equilibrio es 100 unidades monetarias. Esto significa que esas 1000 unidades se intercambian en el mercado al precio de 100. Se compran y se venden al precio de 100. Bien, sin embargo, si nos fijamos en la función de oferta, podemos darnos cuenta de que habría empresas que habrían estado dispuestas a cobrar un precio de 81, de 85, de 87, de 90, es decir, precios inferiores al precio de equilibrio, y aún así tendrían beneficios. Bien, Sin embargo, por el hecho de vender a 100 en lugar de 81, 83, 85, etcétera, Están teniendo una ganancia adicional. Esa ganancia adicional recibe el nombre de excedente de los productores. En el gráfico sería el área que hemos señalado ahí como un triángulo. Y podríamos calcularlo como tal, como el área del triángulo que es base por altura partido por 2. La base es 1000, la altura es 100 menos 80, es decir, 20 partido por 2. 1000 por 20 partido por 2, que son 10.000 unidades monetarias. El excedente de los productores.